Bueno, el primer paso es registrarnos en el sistema. Eh, voy a pasar a registrarme. El teléfono, vamos a poner cualquiera. Imaginemos que estos son datos certero ¿Qué pasa si se me auto completa, perdón. Si quiero registrarme sin esto, bueno, me va a verificar, me va a decir esto es un campo obligatorio, tenés que poner datos. Entonces vamos a poner alguno ficticio. Eh, barrio y contraseña. Nos vamos a registrar y nos dice que me pude registrar correctamente, pero antes de poder iniciar sesión y operar en el sistema, eh, me van a tener que eh, autorizar ¿sí? para, para poder hacerlo porque si no cualquiera se podría registrar y empezar a operar y acceder a los datos de otras personas entonces vamos a intentar hacer esto intento ingresar y me dice que no se pudo y es el, el, lo esperado ¿no? vamos a intentar ingresar con otro administrador que pusimos de prueba y podemos ver que pudimos entrar ahora me voy a ir al área de administradores veo que acá está mi registro y le voy a dar en habilitar me dice que si estoy segura, sí ok, bien, ya estoy habilitado ahora, hay que tener en cuenta que cuando habilitamos le estamos dando acceso a esta persona a que haga un montón de cosas, a que acceda por ejemplo a los datos de todos los clientes, los datos de todos los proveedores información sensible ¿no? eh, bueno, por cada una de estas páginas que ya vamos a ir viendo tenemos esta sección de ayuda que explica un poco qué se puede hacer en cada sección ¿no? entonces nos dice que esta sección tiene... bueno, presenta a todos los administradores y lo que acabo de eh, explicarles además, un administrador podría borrar a otros Así que eso también hay que tener en cuenta eh, Y no puede borrarse a sí mismo Es decir, yo recién ingresé con este usuario Voy a intentar eliminarlo Y me va a decir que no puedo eliminarme a mí misma ¿no? Voy a cerrar sesión ahora Y voy a intentar ingresar Con el usuario que acabo de crear entonces, tenemos los administradores, yo podría venir y decir, bueno, elimino a Daniela Chao Daniela, sí. así que bueno, tener cuidado con eso Luego también tenemos los proveedores, hay algunos de muestra acá, perdón los datos estos Podemos asignarle circuitos a un, a un proveedor ¿Qué quiere decir esto? Que cuando lo habilitemos, este proveedor va a poder ingresar el stock en los circuitos que esté seleccionado si no tiene circuitos no puede ingresar stock en ningún combo de ningún circuito ¿sí? entonces, desde el gobierno uno tiene que decir bueno, esta persona va a poder ofrecer en estos circuitos ¿sí? y ahora lo voy a habilitar entonces, ahora solo este proveedor está habilitado para ofrecer su stock en estos circuitos ¿sí? ya vamos a pasar a explicar qué son los circuitos y demás pero bueno, hay que tener en cuenta que los proveedores también tienen que ser habilitados y eh, esto repercute en la aplicación móvil. ¿Qué quiere decir? Que si este usuario, Pilar, por ejemplo, está, está um, habilitada, va a poder eh, ofrecer sus productos, eh, sus combos, perdón, en haciendo uso de la aplicación móvil, o poder hacerlo bien Mientras que esta otra persona que no está habilitada eh, No va a poder ni siquiera iniciar sesión en la aplicación ¿sí? eh, Bien, entonces tenemos habilitado, deshabilitado Perdón, no sé si expliqué al revés recién, pero bueno, en definitiva acá dice si está habilitado o no Y acá se van cambiando las opciones de las acciones que se puedan realizar sobre cada uno de ellos Podemos, por ejemplo, venir y eliminar este este usuario y ya no va a aparecer más en el sistema bien, después tenemos circuitos los circuitos no necesariamente coinciden con una localidad o con un departamento ¿sí? uno puede ponerle el nombre que quiera podríamos ponerle circuito X y en definitiva lo que representa este circuito es un, una trayectoria ¿no? que van a hacer para ir repartiendo los productos pero en el sistema es una forma de organizar combos, ¿no? Este circuito va a tener ciertos combos eh, asignados, digamos eh, Es decir, los combos que están en Capital no van a ser los mismos que van a estar en Chilecito o que van a estar en Felipe Varela, ¿sí? Una vez que estos circuitos ya tienen combos asignados ya lo vamos a ver más adelante a cómo crear combos y cómo asignarlos estos circuitos ya no pueden borrarse porque si no se pierde información de estos combos Entonces, lo que uno puede hacer por un circuito es cambiarles el nombre y eliminarlos también. Por ejemplo, me parece que Felipe Varela no tenía eh, nada asociado. Y si intentamos eliminar un circuito que sí tiene combos, nos va a decir que no se puede borrar el circuito porque ya hay combos asignados a él. ¿sí? De nuevo, acá tenemos a Ayu explicando esto y vamos a lo siguiente que son las categorías yo les hablaba de combos, pero en realidad los combos son un conjunto o tienen asignado un conjunto de productos y estos productos están vinculados a una categoría así que vamos a ir haciendo el orden inverso primero creamos categorías, después creamos productos para asignarles estas categorías y finalmente eh, creamos combos para asignarle los productos que ya, ya creamos entonces vamos a las categorías, tenemos carne frutas lácteos, pastas, varios, verduras yo voy a agregar una acá que se llame limpieza por ejemplo y lo mismo, también podemos eh, eliminar pero si intentamos eliminar una que ya tiene productos asignados, no nos va a dejar el sistema, también podríamos buscar si sí, esto tiene filtrado, desde acá podemos navegar si es que hay muchos más registros, acá nos dice cuántos hay en total, de unos 7, así que no se necesita más, mostrar más registros. Si hubiesen varios, muchos más resultados, habrían páginas aquí. Bien, de nuevo la ayuda. Y vamos a productos. Podemos crear nuevos productos, acá tenemos algunos de demo. Ahora vamos a ver si hay... no, no hay lavandina, vamos a crear uno que sea lavandina. Un litro. Y lo vamos a poner dentro de la categoría que acabamos de crear, que son limpieza. ¿Qué más podemos crear en limpieza? Jabón. En polvo le vamos a poner. 500 gramos. También lo dejamos en limpieza. Y... Eh, bien, tenemos ahí creados los productos. Pequeño error, ya lo vamos a resolver Y luego tenemos los combos Los combos se pueden filtrar por circuito ¿sí? Entonces cada circuito tiene Sus propios combos, acá como vemos tenemos un montón Podemos venir, podemos eliminar alguno Y nos dice que no nos deja, ¿por qué? Porque ya fue asignado un pedido si alguien ya pidió este combo, entonces no lo podemos eliminar porque se perdería información. Así que bueno, vamos a ver si hay alguno que se pueda eliminar. No estoy segura. Sí, ahí había uno que todavía no había sido encargado por nadie. Bien, podemos venir al circuito I y vamos a crear un nuevo combo. Y este combo va a llamarse combo limpieza de pepe, no sé, o limpieza profunda lo vamos a asignar al circuito I vamos a seleccionar productos acá podemos buscar por ejemplo la bandina. agregar al combo eh, el otro era jabón en polvo también le podemos dar agregar al combo y si no encontramos algún producto que necesitamos también podemos agregar un producto inexistente ¿Qué sería esto? Podemos venir Y decir eh, Detergente Por ejemplo, un litro Lo vamos a poner en limpieza Vamos a guardar Y ahora nos debería, nos aparece aquí ¿Ven? Y si no nos apareciera tan fácil Buscamos detergente Le damos a agregar el combo Y todo lo que nosotros vayamos haciendo clic acá Se va a ir agregando en una lista De hecho voy a hacerle clic de nuevo porque se agrega de nuevo Le doy cerrar y vemos que acá se agregaron dos veces el detergente porque le hice dos clics. Lavandina, jabón en polvo. Ahora podemos eliminar y podemos agregar las cantidades porque, a ver, tenemos una lavandina, una botella de lavandina por un litro, pero podemos ofrecer dos, por ejemplo. Un jabón en polvo y un detergente. Y acá le vamos a poner un precio de, no sé, 400 pesos, por ejemplo. Le damos guardar y ya tenemos nuestro combo. Con un stock inicial de 0. Y los vendidos del periodo en este momento están en cero. Por defecto ya están habilitados. Es decir que apenas lo creo ya está en la, disponible para la compra en la aplicación móvil. Para todas las personas que busquen dentro del circuito y Si quisiéramos podríamos deshabilitarlo para que nadie pueda comprarlo todavía. Eh, y también podríamos eliminarlo. ¿sí? Entonces, una vez que... La gente accede desde la aplicación móvil, puede empezar a hacer pedidos. ¿sí? Por ejemplo, acá vemos que sí son pedidos de azúcares, de variados, de combo de frutas. Eh, bien. Podemos buscar, de nuevo, podemos buscar por ejemplo azú... Bueno, pasa que los dos tienen azúcares. Eh, 1450 por ejemplo o sea, esta búsqueda aplica sobre toda la tabla así que uno podría buscar cualquier cosa podría buscar un DNI, un nombre, un apellido un, un combo, un barrio y una vez que uno le da de... ah, perdón, uno puede también ordenar esto por uh, justo es la misma persona pero podría ordenarlo por uh, por ascendente descendente del total, del apellido, el nombre, etcétera y puede exportar un listado al darle clic en exportar se genera este, este documento en donde tenemos los mismos datos para poder entregárselos a los repartidores y que salgan a hacer los, los pedidos ahora, esto es un documento temporal nosotros lo que deberíamos hacer es que una vez pasado, cumplido digamos las dos semanas en las que se toman pedidos eh, uno debería cerrar el pedido ¿no? para decir, bueno, listo, ahora exportamos esto y nos dedicamos a repartir esto y mientras vamos tomando pedidos para el próximo periodo ¿no? entonces lo que vamos a hacer es cerrar el periodo, ¿qué implica cerrar el periodo? acá lo explicamos un poco, el cierre de un periodo se hace independientemente por cada circuito, ¿sí? entonces yo podría cerrar capital pero no significa que, eh, que el circuito I o Chilecito o cualquier otro circuito vaya a cerrarse, ¿sí? Solo hemos cerrado el capital cuando le demos clic y nos dice que debemos tener la precaución de que al cerrar un periodo el stock de todos los combos ofrecidos va a volver a cero ¿sí? ¿Esto por qué? Porque por ahí un proveedor nos ofrece cosas pero para este periodo, no significa que nos va a seguir ofreciendo la misma cantidad de combos para el periodo que viene, por ahí tiene que negociar algo con, con ustedes, con el gobierno eh, entonces ellos todos los meses van a tener que entrar y decir, bueno, yo ofrezco tanto ¿sí? pero nosotros por defecto se lo reiniciamos a cero para que no hayan confusiones para no estar dejando que la gente empiece a comprar desde el inicio algo que no sabemos si va a estar disponible porque por ahí nos dicen, no, mira, ya no puedo darte más este, este combo y nosotros ya lo estuvimos ofreciendo por la plataforma para evitar eso lo ponemos a cero entonces le doy clic en cerrar periodo y le decimos que sí, que estamos seguros que lo queremos cerrar hoy y nos dice que se generó bien que se va a generar un PDF, que es el PDF definitivo con los datos que teníamos, con todos los, los pedidos realizados y la lista pasa a estar vacía ¿sí? podemos ver que las otras listas, no, las otras tienen todavía sus pedidos salvo este bueno que no tiene nada, lo acabo de crear y este que tampoco tenía nada pero bueno, uno va cerrando los circuitos uno a uno en las fechas que, que, bueno, que sea necesario hacerlo y todos estos registros pasan al historial de pedidos ¿sí? entonces acá están todos los pedidos que se realizaron entre el 8 de abril de 2020 y el 8 de mayo de 2020 podríamos venir y cambiar estas fechas, jugar un poco podríamos decir entre el primero al 30 por ejemplo y nos va a recuperar todo o al 31, el último día Bien. Eh, también podemos buscar aquí podemos decir a ver, bocetti, y Gabriela están todos los que hice yo podemos también ordenarlos eh, y podemos también exportarlos desde acá lo que cambia de esta tabla es que tenemos un poco más de campos así que acá abajo habilitamos esto porque si no queda muy comprimida la tabla tenemos también la fecha de cierre, es decir, cuándo se cerró este pedido y se fue a, a entregar fue el 7 del 4 del 2020 antes subieron otros cierres, ¿no? de los días anteriores que estuvimos haciendo pruebas y bueno, y al exportar también vamos a tener este, este listado por si en algún momento se llega a necesitar ¿no? así que, que bueno esto sería básicamente lo que tenemos como, como sistema del lado web eh, más adelante podemos llegar a ver uh, reportes y demás pero al menos la funcionalidad básica sería esta en principio gracias por su tiempo